Muy buenas, monstruitos. Hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos de nuevo en We Happy Free. Y bueno, pues en el capítulo anterior, si no os acordáis, estuvimos en eh, lo del mozo de carnicería, ¿vale? Que teníamos que hablar con Ed, que no terminamos la misión. Y también estuvimos haciendo la misión de la periodista. Eh, creo que es el toque de queda, por lo que voy a, antes de salir de aquí, voy a dormir, ¿vale? Eh, ¿Alguna suele fijarse en Arthur cuando se sienta? Vale, vamos a, voy a dormir porque se me está haciendo de noche y ya sabéis que de noche pues se nos complica un poco la cosa este es nuestro refugio, el último que desbloqueamos si no os acordáis, ¿vale? Y eh, estábamos en la nueva zona, ¿vale? Así me puedo recuperar también un poco la vida Vale, pues vamos a dormir Ha empezado el toque de queda, vamos a evitar el toque de queda, ¿vale? Sé que me estoy saltando aquí eh, un montón de horas, ¿vale? Pero bueno, así por lo menos recupero toda la salud y, y ya está, ¿vale? Como tengo comida de sobra, me da igual dormir y, y no pasa nada, ¿vale? Vale, pues nos vamos a tomar, eh, por ejemplo, un estofado y ya nos recupera al 100% de la salud, ¿vale? vale y eso, vamos a ir a terminar la misión de Ed, que es una misión secundaria. Ahora mismo estamos haciendo algunas misiones secundarias también de la historia. Porque tienen en verdad sentido con la historia principal. Porque si hacen nada más la historia principal, en verdad no te enteras de mucho. Eso sí, antes de entrar a la plaza, como entramos en el capítulo anterior, que nos aparece una máquina super random. vamos a tomarlo un júbilo, ¿vale? En la... aquí... Espero que no se me ponga otra vez el exceso de júbilo Chicos, si eh, os gusta el canal eh, os recomiendo que le deis a like se ¿vale? eh, Os suscribáis y, os y lo compartáis con vuestros amigos Por supuesto que no se olvide la campanita porque es súper importante ¿Vale? Así que eso mmm, Si os gusta el contenido dejadme un pedazo de like que yo lo agradezco mucho ¿Vale? Y que de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo que está teniendo últimamente el canal esta es la máquina que nos odió la última vez. Como está. Como estamos ahora con el júbilo, pues. Digamos que no, no va a pasar nada. Pero tenemos que darnos prisa a excavar esto, ¿vale? Esto era un cofre que también teníamos pendiente. De recoger. Así que ya lo hemos cogido por fin. Y nuestra misión. Creo que está otra vez en la zona esta, ¿vale? A ver, el punto. Esto, márcamelo aquí, ¿vale? Ahí. Y vamos a ver si está todavía el tío este tirado aquí en el callejón. Porque creo que estaba tirado eh, por aquí, por el callejón, la mercancía. Y me parece que ya no me la podía llevar. Porque ya no estaba Ed, ¿vale? Ah, vale. Mira, ahora está Ed. Arthur. ¿Estás bien? Mis Walk. I, I think they're broken. Did the Ploughboys say why they were hurting you? He said they were having their fun. Here, I'll take you to the pub. They'll get you a doctor. They knew me there. Sometimes they give me treats. I don't want to be a meat boy anymore, Arthur. Do you want me to tell the butcher? He'll be mad that I didn't deliver the packages. Do you want me to deliver them for you? You're good, Arthur. Percy always said so. ¡Vale! Vamos a llevarnos la mayoría de los meat boy if you wanted. The packages always say where to go. He no, them, so we no, no, lost. Arthur! no, no, me no, no, no, a no, He was smart. A ver, va. A ver, voy a marcar el punto. Que. Punto de ruta. Vale. Nada. Entregas. Las entregas, pues. Vamos a sortarlo un momento, ¿vale? ¡Arthur! ¡Arthur! ¡Arthur! Sí, sí, sí. Ahora. Espérate, espérate. No, no, no, no, no. Sí, amigo. A ver. Most vale. Ahora eh, que llevamos so. al tío de este aquí y vamos está ir un poco más you. lento. Pero bueno, eh, es lo que hay, ¿vale? Porque hay que recoger la información. you me Oh, Russia. Sí, ¿Es yes. yes, nos están. Nos están mirando, eh. Nos están mirando raro. Así que lo vamos a dejar aquí un momento. Quédate ahí un momentito. Arthur, sí, sí, Arthur, Arthur está aquí, no te preocupes. Si no tengo más bule, es posible. Que sí, Arthur, chiquillo, que no te voy a dejar solo. Please. No. Ven para acá, anda Es que esto es lo que tiene por tomar eh, Exceso de júbilo, ¿vale? Eh, vemos la, las cosas pues otra vez como, como son en realidad Las casas no son tan bonitas, ¿vale? Como estáis viendo aquí A ver, eh, ¿qué tenemos que hacer? Uy, a este me lo tengo que llevar aquí Entrega el paquete Madre mía Y en verdad no puedo gastar un de estos rápido Seguramente porque si no, no, no me deje llevarlo Vale, nada bueno, chicos, vamos a ir con la karma. Ya sabéis que los tíos estos intentan robarnos cada vez que, que nos damos la huerta. Son así de... de cabrones. ¿Dónde va, amigo? Ahora están por todos lados. Sí, Vale, vale, vale, vale. ¿Estamos yendo buena, en buena dirección? Sí. Perfecto. Vale, eh, vamos a tardar un poco más que nada porque tenemos que llevar al tío este en brazo. Porque nos lo pide la misión, ¿vale? El primer punto está a 400 metros, que tampoco es tanto. Y se tarda un poquito, pero bueno, iremos poco a poco, ¿vale? No hay bulla. De momento, pues, así de mientras que voy llevando al tío, ¿vale? Este es que empieza a sospechar de nosotros, el, el del bombín. Eh, quiero deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando al canal. Y voy a hacer una ronda de saluditos como la otra vez, ¿vale? Vale. Eh, chicos, si queréis que os salude, eh, dejadlo en los comentarios, ¿vale? Eh, ahora mismo estoy haciendo saludos de anteriores vídeos, por ejemplo, ¿vale? Pero eso, si queréis que os salude, dejadme un comentario en los vídeos para que yo os pueda saludar, ¿vale? Eh... Bueno, pues los saluditos de hoy serían para Marcos Correa, para mmm, Cristian Segovia para Josimar Barre eh, Matías García Ángel Black eh, Otis Castry, que también está por aquí Mateo 38 Diego Badales y estos serían los saluditos de hoy, ¿vale? así que un, muchísimas gracias por todo el apoyo, un saludito para todos vosotros que os lo merecéis y muchísimas gracias por todo lo que me estáis eh, blindando con la oportunidad de suscribiros al canal, ¿vale? Para poder traeros más contenido y crecer con vosotros, que sois una pedazo de familia. Y bueno, ya tenemos por aquí el primer destino. Como estáis viendo, vamos a hacerle entrega a la tía esta. Arthur! You're I've th got your leave me here, dear. And here's a package for the butcher. Am I supposed to pick something up? I found some mushrooms in the attic. I'm pretty sure they're edible. And a tin of axle grease. And some V meat. I won't eat it when it goes off like that. What does he do with all that? Oh, that's his special magic power. He makes sausages out of the most atrocious things and they taste wonderful. Vale, pues ya me ha entregado el primer paquete del repartido y ahora nos vamos a ir al, al siguiente. A ver dónde está el punto. Tenemos aquí otro punto de excavación, ¿vale? Me lo voy a fijar. Eh, persona impaciente. Vale, yo creo que esta ya la, o sea, esta ya estaría, ¿vale? Comida de paletos. Esta creo que es otra misión. Y esta pues es la, la misión última que hicimos de las obras públicas, ¿vale? Aquí tenemos otra entrega. O sea, así que vamos a seguir el camino. ¿Vale? Y ya sabéis, gente, el, el juego pues está inspirado en, en Londres. Como ya he dicho muchas veces, lo único que a mí me, me recuerda mucho es Harry Potter. No sé, y al, un poco al Kindle Girl, por la eh, forma esta que tienen... Bueno, más del Kindle Real el Bioshop, vale Afternoon. Arthur. Right. What's your pleasure, then? Vale, este digamos que no, nos puede vender cosas Esa puerta está atascada. El tío este no sé yo cuánto rato lo tenemos que llevarlo harto Yo creo que hasta que terminemos de repartir los pedidos Vale Así que vamos a ir al siguiente Tengo por aquí el punto de... Las máquinas estas que nos ven, ¿vale? Si, si vemos que llevamos algún tío en lo harto, pues nos están viendo Vale, tengo aquí otro punto de excavación, así que perfecto Que esto estaba aquí al lado de nuestra casa y no lo he excavado Soy un poco tonta ¿Vale? Este lo pongo ya desde aquí de momento y voy a Arthur, que sí, que pesado es. vale, todo lo que tenga en el cofre me lo he llevado ya, ¿vale? así que vamos a seguir con, con, el, cuerto, con el muerto a cuesta porque vaya, parece un muerto a cuesta, vaya entonces, eh, vamos a ir al mapa y vamos a seguir nuestro punto de ruta que lo vamos a fijar ahí ahora Esto creo que es una tienda de moda, ¿eh? Ah, no, esto es la, la farmacia esta rara, ¿vale? ahí okay, de momento no voy a vender nada. Más que nada porque ya tengo... O sea, lo he dejado todo en la taquilla de la... De la casa, ¿vale? Para no tener que estar yendo y viniendo. Y ya cuando consiga bastantes cositas, que eso a lo mejor lo hago fuera de cámara, eh, pues... Mmm, venderé bastante de para conseguir otros mejores, ¿vale? A ver, estos días. A ver, guay, quitecito. Me sigue Arthur, el... tú hay guitecito. Arthur. Oh, that's a relief. And this is for him. Mushrooms? Oh, no dear. I supply him with the very freshest meat. Anyone can put a trap where they like to run, you see, but they won't go in <coughs> anymore. I make it smell a bit rotten. They run right in no pueden ayudarse lo tengo en cuenta escucho que está abierto a nuevas fuentes nuevas fuentes no importa solo le voy a preguntarle a mi mismo genial solo le voy a volver a él bueno vamos a seguir con el saco papa Acuesta. Y nos vamos a ir hacia el último punto, ¿vale? Que es la para terminar la misión del repartido. Esta misión, chicos, es secundaria, ¿vale? No, no es necesaria hacerla, pero ya que la tenemos, pues la terminamos, ¿vale? Eh, vamos a ser buena gente, ya que el viejecillo y el otro... También tenemos que hacer la misión de los veteranos, que si no la visteis en el capítulo anterior, os la recomiendo, ¿vale? Entramos en una casa, que estaba el hombre, eh, a dos diario. y nos cargamos a toda la familia. Así que cuando se muera, van a ir todos los yo lo siento por ellos pero es lo que hay <risa> en el juego nos comportamos un poco mal pero después la vida real creo que hay... que tiene que haber este algo creo que aquí también hay otra misión ¿eh? sí aquí tiene pinta de que hay otra misión vale eh, o sea estamos estamos aquí ahora mismo vale pero aquí tiene que haber otra pues mm, seguro vaya ¿vale? Todas las casas estas que tienen blindado eh, de normal se pueden entrar, ¿vale? Así que mmm, hay que entrar por zonas donde estén por las ventanas o las puertas abiertas. La máquina. Me va a pegar un un en brazo en 3, 2, 1. No, vale. Ahí está. No ha fallado, ¿eh? Vale, esta es la última que nos falta por repartir. Así que estupendo. Vale, vamos a soltar a este tío. Arthur. Y vamos oh, a hablar ¿El, con el, la de el package ¿Sí? si terminamos ya de una vez. Sí, es oh, lovely lindo! ¿No será mi hombre feliz? Es muy difícil encontrar un corte de carne estos días. ¿Y por ¿Dónde está el carne? oh, oh, <laughs> oh. Transubstantiation, I hope Vale, ya hemos hecho todas las entregas Y ahora vamos a hablar con el carnicero Y vamos a soltar a esta allí A ver si lo puedo sentar en una silla o algo A ver, espérate, el punto A ver, ¿dónde está? El punto estaría No, el de la misión ¿cuál, ¿Cuál es? Ahora mismo Que no lo estoy viendo Ah, vale, aquí Este sería el punto, ¿vale? El, el punto del, del... O sea A dónde tenemos que ir, ¿vale? Voy a poner... A ver... Todo este hacia aquí Perfecto Las máquinas estas ya sabéis que, que no empiezan Otra vez me ha llevado un calambrazo Ya veréis pues no, sino de la, la siguiente máquina, ya veré hay veces que lo podemos evitar los calambrazos pero otras veces no por lo tanto eh, muchas veces no lo comemos porque si nos tomamos demasiado júbilo ya sabéis lo que pasa que al final pues estamos viendo el mundo como si fuera eh, el infierno por así decirlo, ¿vale? yo supongo que en esta casa se podrá entrar en algún momento así que voy a soltar a este tío y quiero investigar por aquí, pero también quiero hacer las misiones principales Para seguir avanzando un poco en la historia Porque ahora mismo nos estamos centrando más que nada en las misiones secundarias Aunque también hemos hecho algo de misiones sí. principales, ¿vale? O sea, estoy intentando compaginar un poco Porque si no al final vamos a pasarnos el juego sin hacer las misiones secundarias Esta es la casa de Sally, me parece Si sí, esa es la casa de Sally que aquí es donde estuvimos en capítulos anteriores Si no lo habéis visto, pues lo recomiendo Y aquí es la oficina La oficina de... De la periodista Que también estuvimos por aquí ¿Vale? Entonces voy a intentar llegar al punto A ver si puedo sortear a este tío Ahí aunque sea donde la carnicería Porque creo que se terminaría la misión ahí y ya una vez que terminemos la misión esa vamos a, a irnos a la, a la principal vale aunque esta vez no vamos a ir a lo del laboratorio vamos a ir a lo del salvaconducto las animaciones son aquí perfectas ¿eh? me encanta que los tíos se jueguen ahí en mitad del aire estupendo ¿eh? vale pues el carnicero ya lo tenemos por aquí cerca que está estupendo vale vamos a soltar a, a este tío ¿Cómo puedo Arthur. ¿Donde has visto a mi Meat Boy, Edmund? The plowboys broke his legs. Oh, that's a damn shame. He's simple, you know, but reliable. I dropped off his packages, and the ladies gave me these. Oh, lovely. There's quite a shortage of cows in Hamlin, I can tell you that. <laughs> Listen, we've got one small, uh, errand, if you're up for it. I'll give you what I pay Edmund. An errand? Another pickup? Kinda big. How big? How tall would you say you are? Six foot? About six feet big. My, uh, source had it on a car. Here, we'll give you a map. It's, um, it's near where that statue <coughs> used to be, you you know, with the, the Mad Hatter and the White Rabbit and the, the the, the woman. You know, where they were going to build a band shell, but then they didn't. I know the place. I, uh, can't make any promises. Of course not. Not as good as a wink. Say no more. Say no more. I'll make sure that they write on the package where you're supposed to take it. Es un poco directamente. Vale, pues esto nos ha pedido otra misión, pero esta Arthur, la vamos a dejar para. ¡Tú ¡PEAS! ¡No! Bueno, ¿Con este qué tengo que hacer? Porque es que no, no lo entiendo. Eh, se supone que lo tengo que llevar a algún lado, seguramente. Aunque te puedes quedar aquí perfectamente, ¿no, colega? A ver, ¿qué misiones tengo de momento? ¿O qué tengo que hacer con el repartido este de, de la pierna mala? A ver... Eh... Comida de paletos. No se puede abandonar. A ver, las piernas rotas, pues... No. Técnico. Los del pu... Siempre pudieron.. Vale. Pues vamos a ir a aquí. Vamos a llevar al paleto este. O sea, a la comida de paletos, ¿vale? y y nada a ver si no lo podemos no podemos deshacer de él ya yeah. creo que, que la caga un poco el traérmelo hasta aquí debería de haber visto antes la misión porque ahora está en la otra parte pero bueno vamos a ir rapidito vale dentro de lo que cabe así que yo creo que voy a hacer un pequeño corte para que no os traguéis todo el camino y cuando esté allí de vuelta, eh, volvemos. <laughs> you must take your joy and you Can't pull around off. You don't have to be down. What's going on? Yes, even more homes are being outfitted because the state-of-the-art boom alarm system He's a dozen. Vale, chicos, pues ya estamos por aquí de vuelta. Estamos ya por aquí por el pub. Vale, vamos a entrar dentro y a ver qué nos encontramos. a Percy yet? vale eh... creo que esto es otra tienda aquí creo que nos van a vender... ¡ah! mira nos venden bastante cositas buenas o sea de comida, vale aquí es donde vamos a venir seguramente para comprar cosas de comida y cosas de esas Parte de los de, mare, de los demás bares que hay por ahí. Supongo que cada uno. Eh, o sea, en cada negocio nos venderán una cosa u otra. Yo, también podremos vender nuestras cosas. Y yo supongo que aquí, por ejemplo, eh, la miel tendrá, bueno, tiene el mismo valor que en todos los lados. Pero mm, que también podemos vender nuestras cosas, ¿no? El pueblo este me recuerda un poco a Hamlet, que no sé si lo conocéis. O sea, el DLC de Don't Start, que es, digamos, otro juego que de, es de supervivencia. También un poco así como terrorífico. Y a ver... Eh, eh, nos vamos a ir a la misión principal, que es lo que vamos a hacer de un, de, de lo, del laboratorio, ¿vale? Yo canto al el cuerpo eléctrico... Vale. Pues vamos a hacer la segunda misión principal, que la tenemos a 400 metros. Pero creo que puedo hacer un viaje rápido, si no me equivoco. Hacia... Exactamente. Puedo hacer un viaje rápido y nos ahorramos el camino. Vale. Voy a ir hacia mi casa. Que la tengo que tener... Espérate que muchas veces nos encontramos. O sea, aquí es donde nos encontramos el tío, ¿vale? Muchas veces tenemos eh, zonas por aquí cerca que tienen bastantes cositas buenas, útiles, y no, la, no las miramos, ¿vale? O sea, esta es nuestra casa. Vamos a ir a hacer un viaje rápido ya que tenemos la oportunidad. Porque con el otro cuesta no nos daba la oportunidad. ¿Vale? Y eh, nos vamos a ir hacia la estación, ¿vale? Eh, eh, eh. Hacia esta estación, ¿vale? Vamos a viajar. Como ya sabéis, las pantallas de carga tardan un, un poquito en cargar. El juego es que es de 2018 y bueno, tienen, es bastante mundo lo que tiene por, por explorar, ¿vale? Así que por eso digamos que tarda algo en, en poder cargar las la pantallas, ¿vale? Porque el mundo es bastante grande. Bueno, ya estamos por aquí otra vez. Y la zona a la que tenemos que ir está cerca así que um, si no nos descubren que hay tíos de estos de los bombines verdes que nos están mirando cada dos por tres nos huelen oleremos peste lo mejor <ríe> y por eso no nos rastrean pero bueno vale, 30 metros y el canto del cuerpo vamos a pasar por aquí Vuelve con un mono de trabajo Ok, tenemos que robar un mono de trabajo Que... O sea, no sé dónde conseguirlo Pero ahora no lo marcará en nada, ¿no? Vale Eh, ¿dónde tengo que ir ahora? Aquí, ¿no? A ver... ¿Dónde puedo encontrar yo un mono de trabajo? Tienda de cutis. Curtis. Creo que esta eh, zona era la carnicería o algo de eso. Así que no, no me va a valer. Y lo del el mono no, no tengo ni idea de dónde se consigue, la verdad. You Vale, esto no nos da mucha información Pero está en la misión, vale Aquí tenemos otra, otra escotilla que está cerrada Así que no la podemos utilizar de momento Lo que yo no sé Es dónde se consigue el traje este Que nos han pedido De la... O sea, la misión está diseñada, ¿vale? Lo que tengo que conseguir Un traje A lo mejor me los tengo que cargar Pero no creo que, que sea esa la mejor opción Vale, la máquina esta Me va a estar dando por culo un poco, ¿verdad? Vuelve con un mono de trabajo ¿Y dónde encuentro yo un mono de trabajo? Vamos a ver el mapa un poquito. ¿Y aquí que pone? Veteranos. Vale, estos son los de los veteranos, ¿vale? ¿Parque? Voy a mirar la misión. Eh, vale. Eh, dijo que fue a preguntar a los trabajadores por su proyecto de arte. Pero tengo la... Vale. ¿Qué ocurre en este callejón? Tal vez encuentro unas pistas sobre cómo bajar allí. Si vuelvo estoy con un mono de trabajo, quizás me den más información. Vale, pero ¿dónde consigo yo un mono de trabajo? Esa es mi pregunta. Por lo cual, si no encuentro el mono ahora mismo, pues nos vamos a ir a la misión del salvoconducto, ¿vale? Que es la siguiente que teníamos ahí pendiente. Eso está a, cuatro, a 500 metros. Vale. Que creo que no tengo un viaje rápido, ¿no? No. Vale, pues nada. Hay que hacer esto de ciza y ya está. O no hace falta. Creo que no hace falta de... Vale. Estamos en la, en la calle correcta. Perfecto. Pues vamos a ir a la zona de la segunda misión principal, que es nuestro salvaconducto. Y yo creo que esa también es parte de otro, otra misión, porque esto es como un poco como Fallout 4, ¿vale? Que tenemos dos bandos, el de Salid y el del otro que no me acuerdo ahora el nombre. Y tenemos que elegir seguramente en un futuro, porque tenemos distintos finales en el juego podemos ser buenos o podemos ser malos pero tenemos que descubrir, eh, descubrir al final y al cabo pues la, la verdad, ¿vale? porque se supone que tenemos una especie de flashback donde estamos recordando creo que a nuestro hermano pero no estoy muy segura porque son como flashbacks de esto de... como de Vietnam, ¿vale? que estás viendo ahí algo y te recuerda en ese momento pero creo que eso, que como que se nos ha olvidado por tomar tanto júbilo las cosas que, que hacíamos antes antes de tener todo el mundo así porque se supone que hubo una guerra y el mundo se, sumeció, se sometió a la miseria así que que nada que ya estamos llegando vale y este sería nuestro salvaconducto vale este es el parque parade district aquí creo que me voy a tener que tomar un júbilo o voy a puente a esto y listo. Y así no me tengo que tomar. May I see your letter of transit please? Oh, my uh letter of transit. Of course. Oh. You know, I must have left it at the office. No problem, sir. I will be right here when you do have it. My office is actually in the parade, you see. so if I can just go and get it, then I can show it to you. Well. This is awkward, isn't it? No puedo muy bien dejarla correr en su dictamen, ¿no puedo? Rules son normas. Bueno, pues, supongo que. estaré de vuelta. Damn it. Pensé que voy a tener que dar ese cotlive royal para Sally después de todo. Vale, tenemos que buscar el bacalao para Sally. Eh, como estáis viendo, eh, es como el, el otro, ¿vale? O sea, allí teníamos. Eh, en esa zona de allí. No, espérate. Eh, allí tenemos otra zona que es lo del laboratorio, ¿vale? Aquí tenemos pues lo del salvaconducto que ya hemos activado la misión. Así que está perfecto. Vale, consigue eh, valvo, un, conducto, un salvoconducto, vale. Eh, vale. Vamos a ir al laboratorio. Ahora ya que, que creo que puedo ir. Sí, puedo ir perfectamente. Así que ya que lo tenemos aquí al lado, por así decirlo. A ver, esperad un momento el mapa. Podemos ir al laboratorio, ya podemos entrar, ¿vale? Así que el, eso está un poco lejos, pero es parte de la misión principal, ¿vale? Como nos hemos estado centrando en la misión secundaria, ahora también hemos activado el otro, el del salvoconducto. Y ya tenemos las dos misiones principales, los dos caminos para elegir. Eh, seguramente terminemos haciendo la del laboratorio, pero quería ver también esta, vaya que... ...que fuera mucho mejor. Oh, no, no, no, no, déjate de tontería. Que como están ahí los agentes, al final nos la lían, ¿eh? Vale. Todo lo que me pueda llevar yo me lo llevo siempre, ¿eh? Las papeleras pues ya estoy viendo, todo eso me lo voy a ir llevando también... ...que es bastante importante. Y aquí creo que puedo entrar. No, favor, mantenga abierta la zona, señor. Estamos haciendo una investigación Vale, le hemos hecho un poco el lío. Pero necesitamos esconderme y tomarme. un jubilo, jubilo Me cago en la hostia, que están detrás. Otra galleta no. ¿Lo vamos a llevar a otra galleta. Lo tengo detrás, ¿verdad? No. Lo tengo detrás, lo tengo detrás, lo tengo detrás Vale, vale, vale, vale Por esta zona me, me parece que me podría escapar Me puedo meter por aquí, me puedo meter por aquí Vale, perfecto Me estoy muriendo de sed y de hambre Ahora me la comeremos, ¿vale? Cuando intentemos de disimular a esta gente Ustedes sabéis que nos persiguen por todos lados, ¿vale? Creo que me están siguiendo si sí, los tengo detrás tengo detrás uno, eh tengo detrás a un policía o, o dos o tres lo siento chicos si me estoy alejando demasiado Uf, pero es que tengo a tres policías nada, nada, sigue, sigue eh. siguen hacia, hacia nosotros no se cansa, eh Sí, bien, oh, sí, sí. nada, vamos a llegar otra vez a la misma zona. Pues nada, Boy gente... Es ¿Eso es una No, no. He hacer por la, buena, pero la no, no, no, no, no, la por la. Buena, <risa> Vale, me voy a tomar un bálsamo A ver si tengo alguno Espero tener alguno Porque si no lo hemos cagado un poco A ver Vale, tengo un bálsamo Perfecto Y tengo cinco curaciones Así que está todo bien. Vale, me ha tocado, ¿eh? Pero bueno eh, ahora, ahora lo bueno que me puedo llevar una varita La porra, no Eh... Vale, eso me lo había llevado y ahora ya soltamos lo que no quiera. Y al final me ha dado dos manzanas, pero bueno. No me ha dado la porra. Me ha tomado un bocadillo y, y un, un café. La botella de whisky lo vamos a intentar dejar para... Vale, pues eso. Ahí está. Una intoxicación alimentaria. Vale, tenemos una intoxicación alimentaria. Pero bueno, mmm, no me preocupa mucho. Eh, la varita electrificada no está durando bastante, ¿eh? Pero ya la tenemos bastante toca. Así que seguramente tenga que encontrar próximamente un arma mejor. O siga matando a los guardias estos. A ver si me disuelto una porra. En condiciones, porque. Espérate, me voy a tomar algo para bajar los efectos de ...de esto que nos está pasando, ¿vale? Vale, pues listo. Me voy a curar otra vez porque me han tocado bastante. Y ya estaríamos otra vez con la vida eh, red, ¿vale gente? Entonces eh, vamos a acercarnos al laboratorio, que es lo que vamos a hacer Espero que el policía que está ahí no nos vea correr, pero si no, valiente de chusta Y ya que estamos por aquí, pues eso, vamos a investigar a ver si podemos entrar ¿Vale? Que tenemos aquí el punto de la misión Y yo supongo que ahora sí podemos entrar porque hemos conseguido el pase de prensa Que estaba por allí Así que a ver si tenemos acceso ahora Ya estamos por aquí cerca. Y Sorry, ahora so, ya podemos entrar. Pero, uh, uh, the uh, uh, uh, reporter uh, uh, uh, uh, uh, isolation. <coughs> no one, in, no one out. Come back later. uh, no uh, I'm, uh, I'm a I'm oh, oh, eh? you I, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, reporter. uh, eh? Left it at the office. Well vale pues, of no nos ha servido de mucho. Uy, aquí, hay muerta, eh? Aquí hay gente que ha muerto seguro, señor. No no Vale, to es lo open, mismo que hemos estado viendo so antes, ¿vale? O sea, que aquí había muerte, porque hay sangre por ahí. Se supone que es sangre. Parece más pintura que sangre. Entonces, eh, las misiones principales se supone que son estas de aquí. La del salvoconducto también tengo que encontrar eso. Y que ocurre en el callejón que vale aquí es donde tengo que vuelve con un mono de trabajo y dónde encuentro yo un mono de trabajo no tengo ni puñetera idea de dónde encontrar un un, un mono de trabajo gente vale paquete de grande podría ir cuidado vale quitarán el paquete Vamos a intentar hacer alguna misión secundaria A ver si así, eh, si hacemos alguna secundaria No nos dan el, el traje, ¿vale? Porque es que de, de verdad no sé dónde conseguir un traje De, de monos de estos de, de los trabajadores Nos hace falta también el pase de prensa, ¿eh? Que eso no lo hemos conseguido aún pero ya lo conseguiremos, ¿vale? Tranquilidad, que hay bastante tiempo para poder hacer el, el juego Paquete de posibilidades Al vale, 50 metros, está por el otro lado, perfecto Cada vez que hablo con un muñeco de esto, Ah, vale, esta es la, el paquete, ok You take your joy in me. Banana okay. puedo me puedo llevar el paquete. Voy a soltarlo un momento, imagina, porque ahora mismo eh, hay un chorro de gente. Tampoco me quiero ir muy lejos, ¿eh? Lo que después hay que, que otra vez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 Pantalla Controles gráficos Modo Opciones de idioma, vale Subtítulos Mediano eh... Mediano Pequeño, vale Los voy a poner ahora mismo que sean Mediano medianos con un torno, vale Más que nada, porque si no es que nos vamos a ver ni un pijo Vale Y nada, ya, ya tenemos los subtítulos mucho mejor Porque si no es que no, no vemos nada, eh El cuerpo me lo he dejado por aquí No sé. Vale, eh, No puedo ir corriendo <risa> Esta es la casa de, de antes que me encontramos. Pero es que sigo, sigo en modo de pelea. No, no, no, no, no, no, no. Sigo en, en modo pelea. Sigo en modo pelea, gente. Y no tienen otra otra forma de. Vale, no puedo esconderme aquí, pero están buscándome. Vale, creo que se han calmado ya un poco. si sí, se han calmado un poquito. La caja fuerte, esto lo, lo miramos. Mira, una ganzúa. Que me lo voy a llevar. Vale. Esta casa la, vi, la vimos en episodios anteriores, ¿vale? Si no os acordáis, os recomiendo que veáis los episodios anteriores para, para saber qué pasó aquí dentro. Y, y, y, y... vale, tengo ahí un guardia. A ver, ¿dónde me he dejado yo el cadáver? A ver, eh... Estas son las notas. Vale, voy a mirar un momento las notas Que creo que nos van a ser útiles Vale, eh, la vida de... vale, Te gusta visitar el mundo Ven a la gente Vale, esto es nada Esto tampoco Por favor, ten cuidado Para la distribución de asientos Todas las pacientes del... Vale, o sea, esto es, digamos, del viejo este Que, que encontramos Nota para eh, gravatear Sobre figuras Unidades de control, motivo, vale estos son como, ¿vale? Estos son las instrucciones. Y esto lo pongo más que nada por si lo queréis leer para que os veáis más que nada la historia, ¿vale? Alguien tiene una solución permanente para el problema de jubilo. Según mis, eh, ¿vale? No hay problema para el jubilo, solución permanente no soluciona nada y. Vale. Y creo que, creo que tenemos otra nota, que se me ha olvidado de enseñarla, ¿vale? Eh, unidad del... pues está. Dos empleados nos han vuelto a subir, ¿vale? Pues eso sería más o menos lo que hemos conseguido hasta el momento. Creo que por aquí no tengo... Tengo botellas de vidrio, pero no me hacen falta. Y voy a ir otra vez de nuevo a, a lo de la zona de, del cadáver, ¿vale? Que no me acuerdo ahora dónde lo he pero creo que era, a ver, eh, vamos a ver, a casa, casa, es que ahora mismo no me marca, solamente me marca a casa, tienda, <coughs> tiene que estar por esta zona de aquí, o sea, donde encontremos un carrito, ¿vale? ¿vale? Pues ahí estará el cadáver tirado en el suelo, seguramente. Aquí está nuestro cadáver. Vale, pues, no tiene nada. Paquete de posibilidad. Posiblemente cruel. Esconde el paquete, posiblemente cruel, en la eh, carretilla con. Con cenizas de. ¿eh? Vale, vale, vale, vale vale. Vamos a ver <coughs> Tenemos que ir a 200 metros, ¿no? Perfecto y Espero que en ese momento no, no, no nos venga la policía detrás Porque si no va a ser un coñazo de llevar cada vez Esto no sé si es de las misiones principales de la secundaria Porque como se está mezclando un poco Vale, por ahí hay mucha policía y creo que esta eh, ya mismo se va a hacer de noche, así que tenemos da que darnos prisa por llegar. Porque si no al final mmm, nos van a empezar a reventar por todos lados y llevamos a un cuerpo. Vale, 170 metros, que está ahí cerca. La gente como está todo droga perdida no se da ni cuenta que llevan muerto encima. Supongo que de aquí es donde sacar la carne esta cruda. Que, que da un poco de asco, o sea, supongo que, que son, mmm, como te digo yo, caníbales, ¿vale? Se han muerto caníbales también porque... Vale, eh, no alley, ¿sí? por aquí nada, ¿no? Esta es la casa de Sale. que la, la vimos en un episodio anterior, como ya he dicho antes. es que la oficina de, de correo, ¿vale? Eh... Paquete... Vale, tenemos 80 metros Que está ahí cerquita Así que vamos a guardar el cadáver Donde corresponde Vale, 60 metros Que está ahí al lado Prácticamente Esta es nuestra guarida Si no os acordáis Vale, y por aquí no hay Es por detrás, ¿eh? Está ahí cerca Vale, pues yo creo que es por aquí, por donde la carnicería aquí detrás. Y ahí estaría, seguramente, ¿no? Perfecto. Eh, Cuéntele a Mr. Curry una buena noticia. Vale. Sí, es de, de aquí de donde salga la carne, prácticamente. ¿Qué es plan? Arthur Hastings, you are an intrepid young man You've done me a solid. They don't make em like you anymore. Well, we suppose they don't make em at all anymore. <laughs> Here. The least I can do is give you what I gave poor Edmund. Look, my job has been getting complicated. I could certainly use an apprentice. Do you like a permanent position? Vale, creo que mm, se nos ha abierto la puerta. <coughs> Edmund's a good lad, but he's always been a bit... limited. And my work has become so challenging of late. I've had to go to extraordinary measures to keep this tank fed. We are in an extraordinary situation, aren't we? We're so helpful in bringing me that package. Now, we need to process it. You want me to help... process... that package? I'm not proposing to <laughs> anyone, you understand? Just. Ignore a silly old taboo. Just go on through that door if you're willing to help. Vale, no dan dos opciones, ¿no? It won't be an easy choice to -choose. Vale, tenemos tres opciones, podemos avisar a la policía. De que este tío está eh, matando a gente, podemos irnos o podemos coger y abrir la puerta. Yo creo que cualquiera de las tres, el guardia que está ahí atrás, nos va, nos va a enchufar bien, ¿vale? O sea, podemos rechazar también. Eh, mmm, venga, gente, lo vamos a aceptar, que leche. ¡Ah, qué bien! Que nos ha timado el tío. Ah, y nos van, a... oh, oh, oh yeah, yeah, yeah, yeah. nos van a hacer carne. No Windows, it's oh, not ominous at all. Welcome to Cutty's Mechanical Kitchen, featuring the very latest in meat packing technology. It used to take days to dismantle a carcass, with my new inventions, one apprentice can reduce a carcass to its edible parts in no time at all. I hope you're as excited as I am. This is the very first time we're running our machines on the real material. Oh fuck out myself into Now the first thing that I need you to do is obtain the package from the upstairs cold storage room. Don't worry. At no point where you have to unwrap the package, the magic all happens through the provided access valve. Vale, creo que estoy en pelota. Mm, a Exactamente, estoy en pelota, no tengo nada. Me han quitado la ropa. Y esto se ha vuelto un poco como Sau. Entonces, eh, a ver, ¿qué habilidad tengo? Eh, tanque. Sufren menos daños por casi todo tipo de ataque. Nos vamos a poner la habilidad de tanque. Porque nos va a venir. Bueno, no podemos, porque nos faltan dos puntos más. Eh, soy todos oídos. Secuestro de cuerpos, vale a o enemigo más alto. Vale, pues esto tampoco lo podemos hacer de momento. Así que voy a ahorrar dos puntos más de habilidad para conseguirnos esta. ¿Vale? La del tanque. Así podemos ser más resistentes y no nos matan tan rápido. Coño, qué susto me ha pegado la rata, tío. Como estáis viendo, esta esto es la, la carnicería. Que nos quieren hacer picadillos. Y tenemos que salir de aquí como sea, ¿eh? nuestras cosas tienen que estar por aquí, seguramente. Quiero encontrar una, un arma o algo para taparme, porque es que no tengo nada. vale Estoy intentando conseguirlo lo, todo. Y estoy bajando aquí abajo. Mmm, más que nada por si puedo salir por la puerta. Es Arthur. Wellington Wells. The fact is... Run out of rats and Ravens. Why don't you and tell you the executive to committee the until seller. they give you a medal? That's that just it. Out, I, wonder. I don't think they would. People love to think about cows eating grass up in the fields. And they love to get a stick no, wrapped up now. in brown no, paper. To read this. So he loves to hear himself talk. But no, I don't talk don't to think about now. how the cow gets into the brown paper, how the meat was connected to the bones. They want everything neatly wrapped up in wax paper so they can keep it out of their minds. Estamos aquí para dejar a la gente denunciar cosas incómodas para que puedan seguir con sus vidas Vale, en definitiva cuenta quiere que terminemos así, vale? Ehm... y no, no la vamos a terminar así gente Vale, acabo de seleccionar algo, que no sé Vale, aquí se supone... No hay tiempo para leer esto no hay tiempo para leer esto no hay tiempo para leer esto no me da tiempo a que no, de hecho. Vale. Creo que tengo que coger el cuerpo, ¿eh? We must exsanguinate the package. Bring it upstairs to the exsanguinator. Creo que tengo que coger esto y no sé si echarlo en algún lado, ¿eh? Necesito una caja de entrega. Vale, no, ahí no lo puedo meter, pero el tío ese está ahí muerto. ¿eh? Expulsar cubo de carro. Vale, eh... Vale ¿Lo puedo meter aquí al tío esto o no? No, no lo puedo meter aquí No, ahí no lo puedo meter, eh Vale vamos a llevárnoslo hacia abajo que no sé yo si, si nos va a servir de algo pero por lo menos lo, nos lo llevamos de ahí de la cámara frigorífica vale. estoy intentando a ver si puedo salir por algún lado pero no tiene pinta porque nos han encerrado aquí como si fuéramos una rata Vale. y vamos a llevarnos el tío este para abajo a ver si lo puedo meter en algún sitio Tiene pinta, verdad. Es que no, no puedo interactuar. No tiempo Tengo tiempo para esto ahora. Before you make the package, you'll need to operate each machine once, just to clear any residue. Check its operational status. We don't want it to... now. Join the package to Conoco the expander via the provided access valve que creo que es esto, ¿eh? porque es lo único que tenemos ahí para pa poder meter para que el paradero determina que el paradero del no del paradero Ah, paradero del paradero del paradero del paradero del paradero del package once it's accomplished its purpose. paradero del paradero del Next up, evisceration. del paradero del paradero del paradero Engage the mechanism briefly to verify mechanical integrity. Vale, entran en el laboratorio. Supongo que el laboratorio estará por aquí. Eh, o sea, en el laboratorio. Vale. El no, eh, A ver, ¿dónde? ¿Qué máquina tengo que hacer ahora? Vamos a llevarnos al tío este por todos lados Vale Se necesita una caja de entrega Aquí no puedo hacer nada Vamos a seguir con el, el tío este Vale, aquí tampoco Hay que destripar al muñeco este ¿eh? A ver Que creo que por aquí abajo tampoco tengo nada, ¿no? No tengo nada. Supongo que por esa trampilla podré escapar en algún momento. Vale. Pero de momento lo que tenemos que hacer es eh, intentar. Vale. A ver si puedo hacer algo con el tren, con la F. no vale. Was it supposed to do that? Did you not see the blades come out? No, just just box. Also a, a metal thing just fell out of the main bit. Oh dear, the conia takes overloaded again. I thought we'd fix that. But maybe you better come down here and fix it again. Ha! Uh, I'm sure you can manage on your own. There's a spare one in the cupboard downstairs. There's only one way to insert it. It's in. Here we go. Try the button again. A ver dónde me he dejado yo el tío este. ¿Lo que será arriba, eh? Lo de destripar al tío. Sí, vamos a subir. Sí, tiene que pinta de ser por aquí. No, ahí arriba no puedo entrar Vale Supongo que será ahí Que tengo que colgar a este tío aquí Vale, nada eh, mm, mm, mm. Necesito una caja de entrega ¿Y dónde destripo yo esto, no? ¿Aquí? No tiempo leer esto ahora El... Supongo que será por aquí, ¿no? Para aspirar al, al colega Oye vale, chicos, lo estoy descubriendo igual que vosotros ahora, ¿vale? No me he estado viendo ningún... ...vídeo de nadie mm... Se ha quedado bugueado Perfecto. ni nada para poder traeros los... yo, yo por mi cuenta, vaya <tose> vale, el cadáver este se supone que hay que meterlo en algún sitio voy a investigar antes de nada que no sé dónde le eche ponerlo porque no tengo ninguna forma de... a ver las misiones, por favor Ay, mis misiones Mis misiones A ver Entra en el laboratorio Esto es lo de la carnicería, ¿no? El paquete, ¿no? La varita eh, Posibilidad de perder la llave de su armario ¿Dónde estará? Esto, no, estas son cosas ya de otras misiones Es que tenemos un montón Aprendizaje de... Vale, quiere que cuelgue este paquete mm, Ok En las sanguijuelas. Vale, pues tiene pinta de que abajo. Así que vamos a bajar hacia la zona donde está el paquete. Que creo que es eh, esto de aquí. Pero nos está señalando. Que nos está señalando allí, ¿no? El mapa nos está señalando afuera. Materife. Esto no, no tiene pinta, ¿verdad? Un químico quiere que recojan muestras de la niebla para elaborar una especie de antídoto eh, Vale, silencio de la noche tampoco Lo que hemos enterrado Esto tampoco Estos son los... Los otros que... Vale Pues chicos, investigaré cómo, cómo se sale de aquí, del, de la zona esta, ¿vale? vale pero lo vamos a ir dejando por aquí estamos de momento encerrados en la zona del carnicero que nos ha cogido como si fuéramos un saco papa nos la ha jugado, ¿vale? y eso, eh, estamos intentando salir de esta zona que próximamente saldremos seguramente en el próximo capítulo lo voy a dejar ya por aquí porque ya llevamos una hora pero bueno, espero que os haya gustado, le deis un buen like, compartí con vuestros amigos y hasta la próxima, chao chao.